Tasaba ni vi, na Jerusalén, ni na Dios, bico pascua, hu, na ingaño, Takana ton griego, tasaba na griego yo, quisana no ni Shinta Jesús, tanani felipe, ta taqueño Bexayda, estado galilea cura, quisana griego, no ta felipe yo, tanica anashira, Ta tata, conindi, cotón dita Jesús, Kachinashira. Tata Felipe ni shara la Shinta ta Jesús, tanani andes, tan dio vinasa, Kena cuana, tan ishana, no Jesús, ni la shira. nashira, ya na griego yo, tan la Jesús ni carasa, ya tini ya dios, caza Chino Kano, Ta Yo, Dios, Casa Kano Raji, Ta Kano Sikon, Nyatoi, Ta Dishanda, Kae Shindo, Tayo Dikin Trigo, Ta Ta Ni Kin Yo, Ta Kindo tasani Nyan, nibi Dikin Trigo Yo, Dishino, Tasandisha, Sani Ta Biso Nyan, Ta Tanduya ya Juan Tandatayo intrigo tan datayo entiende intrigo ya China o, tishin yo sa kiwi tan takui kun doisa Juan sin Dios tan dataji tan tishimi ya Dios ni nibi pasa viví andi kongichi na símina Nyakena, dios chindi ni vi nantasakuiti kusi kutaku baano jibi yo na yo yo no dios Tandini ni vi na ini sianya kutaku baano jibi yo na yo kuna nani ijichinda nyaba kutakuna, Shin sin dios di ni vi nakoni Kazachiyo noin, shiniyo kundiko nagichi, tasa, tatayo niakei, saa keena, tayibei dios, kazato oran di nakuna kizachiyo noin. Toon yo, kaña ta Jesús, da ora shinibi, dasako niakibira. Tabitin, di ini ini, tasan ini ini, yukea ka ini sin dios, Andukui no jibai dios niasakakura ji no niasok vi ni oh sa chisha kasantibi chino yo vi da dakibi kuña kishayi no jibi yo Cachita Jesús. Tasa, jesus Jesús ta nika jesus sin dios cachira Tata sa ta ta jibai bitin kasantibi un chino sha Kasakano kasakak no yo ta chino si kona. Nyato, to un cachito Jesús sin Dios tasa sinisora cachito Dios ya quisino gipi nino ya ni sa chino Kano, nyakisa kano niwi ti tachino Sikona, na ya to i tatu ku ingali chi ke isa cachito un Jesús si nipso o tachiyo ni Shani sinina Anda yesabi Ta ingana ni Kachina. Ni ángel Ni a dios Ni kaan Kachina, Kana. Tata Jesús, Ta ta jesus Ni ka arashina On si ni ka atachiyo ka atachiyo Do o Ni Shayati Kishaaki Bi ni Dios, Shayakwa Chini Bi Yo, Tasa, Niyani Mandiba Akano, Niakuna Shanda Chino, No nibi Bi Yo, Bitin Dios, Sakanara Yo, Koñake, No Nani, Tayi, Kibindani Ni Ni Ni No Sikon, Tayi yo, kei, Ni Bi Ni Ni Kisha cachi ta Jesús siena ni caaratong yo ni andatong ni di kibira da atong cruz tan da ni ca na sa Dios Nyanitana, anita na cuya sha Cristo ta atatibidios ta tong yo cachi ni Cristo hutakuranti isa Kibi, Yabashi. Tayo Kachun din danina Ta Ta Ta Kishino Dios Ta Sandana Da Ton Cruz Ta Yuku Ta Ta Sha Ta Kachun Ku Ta Ta Kishino Dios Kachina Shira Tanda Quinta Jesús Nikarashina Ta Ta Tayo Nyon Tino Ye Sayoi Ta Salogui Tika Kiwi Yo Shindo Shininyon kundi kondojichi, Nya je en di na na chi michikwana na ombasa shini na yo, yi kwana. Jiku nyo di noo je, kaisindo, shini tasa, dundo nibi, na kwa no ye enyo on di shina. Tandi ni kara sa, takera kwara. kuara. shara ni no chise si mira, koto na